Hola buscadores, la frase de esta semana La Navidad no es una fecha, es un estado mental No sé si os lo habíais planteado, pero realmente es así Independientemente de religiosidad o no, vale La Navidad, ya habéis, habéis visto supongo algunos de mis vídeos en donde explico el simbolismo real de la Navidad que luego se lo apropiaron los, la religión católica, ¿vale? Y decidieron que Jesús nació en ese día, cuando en realidad eso ya se sabe que no ocurrió de esa manera. Pero es igual. El simbolismo es válido tanto para la religión católica como para cualquier religión o incluso para los no religiosos, puesto que es cierto que hay una, un nacimiento de la luz, ¿vale? Recordad que es cuando el día es más corto, ¿vale? En el, en el solsticio de invierno que no es exactamente el día de Navidad sino un par de días o tres antes pero bueno, más, más o menos es cuando empieza a hacer alargarse el día que hasta ese momento se va acortando. entonces el simbolismo de la luz del nacimiento de la luz es válido para todo el mundo pero en realidad la parte física no tiene ninguna importancia la fecha se celebra una fecha, vale, pero eso es el simbolismo de que dentro de cada uno de nosotros tiene que nacer la luz, como símbolo del camino espiritual, de un montón de cosas, vale, nace la luz, vale, debería nacer la luz, y digo debería, porque la Navidad, o oh, este simbolismo, no debería ser siempre, cada año, igual esto es porque se celebra el nacimiento físico, se supone, de Jesús, vale, muy bien, pero en realidad el nacimiento de la luz una vez ha nacido no muere y vuelve a nacer el siguiente año, aunque físicamente el sol vuelve a hacer cada vez menos, menos horas de luz hasta llegar a Navidad y luego vuelve a crecer y esto es siempre cíclico y que por lo tanto va cada año repitiéndose, eso sí, pero cuando nace la luz en tu interior, ha nacido, estará ya esa luz. Por eso decimos que es un estado mental, un estado interno. Una vez has despertado, ya no te vuelves a dormir. Tendrás subidas y bajadas, pero no volverás a dormirte. No serás una persona dormida. Te has despertado, ha despertado la luz en ti. Y eso es un estado interno. Y ese es el importante. Porque si realmente, oh, qué bien, como siempre, y la gente que lo critica tiene razón, oh, por Navidad todo el mundo son buenas intenciones, todo el mundo ayuda en lo que puede, oh, qué bonito, es una época muy bonita, pero se si acaban las vacaciones de Navidad, vuelve el trabajo normal y todo el mundo otra vez huraño, enfadado, egoísta, etc. Eso no tiene ningún valor realmente cuando ocurre eso. Porque la Navidad sería... Nace la luz en tu interior y continúa la luz iluminando al mundo cada vez más luz. Y eso es un estado interno. ¿Dudas? En los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.